Creo que eso es algo que ha estado cambiando en el sur de Texas. Sí es un, es una, son, comunidades, eh, eh, son comunidades fronterizas, pero sí he visto, he visto un cambio de la generación de mi abuela a la mía, a la de mis hijos, en donde desafortunadamente muchos padres no están transmitiendo la lengua a los hijos y creo que eso es, este, no es hacerle justicia a los niños.